Esta es la historia del pequeño Jed Un niñato común y corriente que vive con su mamá, con su abuelo y con sus dos hermanos Una familia como cualquier otra Como la tuya, como la mía, como la de tu vieja Con la diferencia que a ellos les gusta matar gente Este niñato creció y creció y se convirtió en Letterface El asesino más despiadado de Texas Por eso hoy, entre los resumos y demás La saga de la masacre de Texas masacre. Aclaración, este es el último video del año, después durante enero nada de te lo resumo y vuelvo recién el 3 de febrero, lunes 3 de febrero. Péguenle una suscribida al canal y activen la campana esa para estar atentos cuando vuelvo. Y como diría Bernardo Neustar, no me dejen solo. Ahora sí, empiezo. La cosa arranca en Letterface, la del 2017. Después de esos crímenes, el pequeño Jedi terminó en una institución mental tratando de curarse de esa manía de matar gente. Pa, pa, que en realidad él no mató a nadie, ¿no? fue su familia él podía haber zafado, pero lo internaron igual. La cosa es que una noche la madre organiza un motín en el hospital y Jed, ya crecido, y un par de amigos más se escapan. En el camino matan a mucha gente. La familia tiene nada que ver con ninguna muerta acá. Él quiere hacer las cosas bien. Que le den el alta y conseguirse un trabajo estable con obra social. Hasta que pasan un par de cosas que lo trauman. Se tiene que esconder adentro de una vaca muerta, le desfiguran la cara de un tiro y de morir un amigo. Una historia durísima. Ahí el gen familiar se activa y mata a su primer víctima. ¡Ah! ¡Ah! Y después quiere matar a su amiga, pero ella le dice: No, pará, no me maté, loco, vos sos buen pibe. Y Jed casi, casi que no la mata, pero ella agrega: Vos sos bueno, la culpa la tiene tu vieja, tu vieja, tu vieja. Y ahí Jed se recaliente, imagínate, le bardearon a la vieja y sácate, le corta el zapallo a la amiga. Ah, y el hermano mata a un policía. La película termina con Jed poniéndose una máscara que se hizo con la piel de la amiga y la de un policía. Y empieza a llamarse Letterface. Entonces la cosa sigue en la masacre de Texas, la de 1974, la primera. Acá la cosa empieza con un grupo de jóvenes que viaja a Texas. Y ellos son... Sally, como la que sobrevive hasta el final. Franklin, como el paralítico. El rubio, como el que parece que sobrevive pero al final muere. El que maneja, como el que maneja. Y la rubia, como otra rubia pero que esta no sobrevive. En un momento se cruzan con el hermano del Letterfay que está haciendo Edo. Lo suben y descubren que el chabón está re del orto. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Lo rasgan a la mierda, pero él les marca la camioneta. Después de eso llegan a una casa que parece abandonada y creen que es una buena idea meterse a ver qué onda. Consejo: Nunca se metan en una casa abandonada a ver qué onda, siempre termina mal. Como acá, porque la cagada es que ahí vive nada más, ni nada menos, ni nada más que el Etherface. Que con la familia se convirtieron en unos caníbales resacados que coleccionan cuerpos. Ay, de la madre, ni no. Ni noticias. La cosa es que Letterface está más loco que nunca y los hace cagar a todos. ¡Wow! que sobrevive es Sally, que la secuestran y la sientan en la mesa como es una costumbre familiar. Intentan que el abuelo la mate, pero está más muerto que vivo. Toda esta agilada hace que la pida se tire por la ventana, que el hermano muera aplastado por un camión y que Sally se escape en otro camión. Y así queda Letterface más Letterface que nunca. Y visto y considerando que ya resumí las cuatro grandes sagas de Slayer, les pregunto, ¿cuál de estos cuatro psicópatas con máscara es su favorito? Dejen su voto en los comentarios y debatamos así. ¡Aguante Miguel Meyers! ¡No, aguante Freddy! ¡No, aguante Jason! ¡No, aguante Letterface! que es el pelotudo! Sigo. Entonces acá seguimos con la masacre de Texas 2, la de 1989. La historia transcurre 15 años después de la de 1974 y seguimos la historia de Denis Hooper, el tío de Sally y Franklin, que viaja a Texas para investigar los crímenes de Letterface y de paso buscar venganza para sus sobrinos. Porque claro, no siguió el consejo de Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. La cosa es que justo llega el día en que el chabón mata a dos borreros. ¡Ah! La cosa es que una periodista de la radio graba el audio del asesinato y cae Letterface y su hermano, otro hermano, no el que murió aplastado por el camión a buscar la cinta y matan al locutor y cuando Letter está por matar a la piba, ella le dice no, no, pará, no me maté, vos sos buen pibe, loco y no la mata y como ella no agrega nada sobre la madre, él no le corta la cabeza y se va ella corre, corre, que te corre y por una de esas coincidencias de la vida coincidente. se cae un pozo que con un tobogán cae derechito derechito a la casa de la familia de Letterface que están más caníbales que nunca. A todo esto está Dennis Hooper que pensó que lo mejor para detener a un loco de las motosierras es convertirse en otro loco de las motosierras. Se mete en la casa de la gente esta a tener la subarbatalla final. Dennis Hooper con motosierra contra Letterface con motosierra. ¡El Letterfest para se se terminar con la franquicia de una vez por todas y para siempre, el tipo este activa una granada y mata a todos los que están ahí adentro. Así que le contamos las muertes, las muertes de Danny Hooper, la del abuelo y la suya propia. Mientras que afuera, la periodista mata al otro hermano de Letterface y la película termina con ella bailoteando con la motosierra. Y la saga podría haber terminado acá, con todos los personajes muertos. Pero no, ¿desde cuando eso detuvo a los productores? Porque la cosa sigue en la masacre de Texas 3, la de 1990, que niega todo lo que pasó en la anterior y continúa la historia desde la de 1974. Acá seguimos la historia de una parejita que anda en auto lo más tranqueta cuando se cruzan con un chabón raro y con el gran Vigo Mortensen, sí. El argentino, el que fincha hincha de San Lorenzo. Ah, el nombre de mi equipo, San Lorenzo. Al principio aparece buena gente, pero el toque se descubre que son los hermanos, o por lo menos familiares, de Letterface. Y que siguen siendo caníbales, que siguen con el cadáver del abuelo y que hay además una nena asesina. Y también aparece esta señora que yo entiendo que es la madre de Letterface, pero qué sé yo. Lo importante es que acá empieza la gran masacre de <risa> Sobrevive y termina atada en la casa Como suele hacer esta gente Hasta que aparece el loco este y empieza los tiros Y mata a la madre Y después mata a vivo Mortensen Y la piba mata al otro hermano Y después se van a la mierda Y como para esta altura los productores aprendieron un poco No matan a Letterface Lo que aprendieron, estos productores lo olvidaron los otros. Porque la cosa sigue en la masacre de Texas 4, de Next Generation, que continúa desde la de 1974, e incluye la 2 y la 3. O sea, incluye lo que la otra excluyó. Oh, no explica por qué Letterface está vivo, o por qué el abuelo está vivo, o por qué los demás personajes están vivos. Que no importa. La cosa empieza con un grupete de jovenzuelos encabezados por una jovencísima René Weber. Ellos están andando en auto cuando de repente se pierden y se cruzan con un jovencísimo Matthew McConaughey en uno de sus primeros papeles y en una de sus primeras pésimas actuaciones. Get down the floor. I've got a mine. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta cosas que él y esta chica y este chico son parientes de letterface y todos juntos protagonizan la gran masacre de texas desemboca en lo de siempre. ¿no? La última rubia sobreviviente termina atada en la mesa con cadáveres y acá pasan tres cosas rarísimas. Primero, aparece un tipo que parece ser el líder de una secta y jefe de toda esta familia que es el que los obliga a ser caníbales. Rarísimo. Segundo, este momento donde Matthew McConaughey actúa como si fuese un robot. Y tercero, la pelea final, porque parece que Matthew tiene una pata ortopédica a control remoto y el director le pareció una excelente idea que la pelea final sea usando controles remotos. <risa> Esto es inentendible, lo más raro que vi en el año. Al final, como siempre, la pida se escapa y, como casi siempre, el amigo Letterface se queda zarandeando la motosierra de acá para allá. Y la película termina con la pida en un hospital viendo cómo la llevan en camilla a Sally, la sobreviviente de la 1. Y la gente se preguntará en su casa, ¿cómo seguirá esta historia? Me muero por saber qué pasó. Pues nunca lo sabrán, porque en el 2013 salió otra película que niega todas las anteriores, las niega, y retoma exactamente después de la 1, la de 1974. Oh, you gotta be fucking kidding me. Después de que Sally sobrevive, denuncia todo en la policía, y la policía va a la casa de los Letterface donde hay más gente que no conocemos. Este Kana pide que entreguen a Letterface y ellos aceptan. Pero al toque cae el pueblo a hacer justicia por mano propia. Y empiezan los tiros que pum, pam, pin, ta pin, pim pin, pin, capun, caplus. Y matan a todos. A todos menos a esta bebé que se las llevan. Como 20 años después. La bebé creció y se transformó en esta actriz que no sé el nombre pero que hace de la hija de la roca en la película de los terremotos. Una tarde se entera que es adoptada y que su abuela biológica murió. Y esta abuela es la madre de Letterface, que no vemos nada desde el principio del resumen. Y que ella le, antes de morir le dejó una casa en Texas. Entonces ella y sus amigotes viajan para allá y se le suma un tipo que hace dedo en la ruta. Cuando llegan a la casa la morocha empieza a notar cosas raras. El que hace dedos medio chorro, hay una puerta secreta... Hay un cadáver en la pieza y hay un señor con una máscara de cuero cortando dedos. Y eso estaría siendo lo más raro de todo, ¿no? Razón suficiente para alarmarse. Parece que Letterface sobrevivió a este linchamiento y pasó los últimos 20 años encerrados en esa casa. Y ahora que cayó gente nueva, aprovecha para protagonizar la última masacre de Texas. El último sobreviviente no es la rubia sino la morocha ¿no? que era la protagonista, que va a la comisaría y se entera que es la prima del Letterface y también se entera que todo el pueblo mató a sus familiares y ahí piensa estos policías son re malos, mejor me escapo y me voy a dar vuelta sola a pesar de que hay un loco que me persigue con una motosierra Sí, eso haré, y se va a todo esto el pueblo encuentra a Letterface y lo ata a una cadena para matarlo y ahí la morocha piensa Creo que mi primo no es tan malo. Sí, es un psicópata y mató a todos mis amigos. Pero en el fondo lo quiero. Lo voy a ayudar. Sí, eso haré. Entonces juntos matan a los tipos estos. de estos. La película termina con la morocha aceptando que viene de una familia de psicópatas y quedándose a vivir con Letterface y supo que vivirá feliz para siempre. Y la gente se preguntará en su casa, ¿cómo seguirá esta historia? Pues nunca lo sabrán, porque la saga terminó... Acá, a pesar de que hay dos películas, pero estas no corresponden a la cronología original porque son remakes de la otra, así que no entran en este confuso video. Lo que siento en el video es el agradecimiento a Ezequiel Valano y a Natalia Maldini por ponerle música y voz al bonito tema de Masacre de Texas. Le dejo acá y en la descripción sus redes sociales para que vayan y le digan ¡Eh, gracias por la musiqueta, gracias! Si querés ver más resúmenes de asesinos psicópatas, te dejo uno por acá. Y si querés ver otro que nada que ver, también te dejo otro por acá. Y después no te vayas sin pegarle una me gusteada, una compartida, una suscribida. Y seguidme en Twitter que tengo Twitter. Y seguirme en Instagram que tengo Instagram. Y hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.